Matplotlib es una librería o módulo de Python el cual puede obtenerse vía pip. Este permite la visualización de datos, sobre todo de tipo numérico, aunque también de otro tipo de datos. Podemos observar cómo obtenerlo a través de pip install-update. Igualmente, de, desde los repositorios Linux, mediante la orden sudo apt-get, podríamos obtener también este módulo para la versión disponible de, de Linux. Igualmente, podemos visualizar en, su, en sus manuales que este tiene licencia BSD Igualmente, podemos hacer mención de cómo citar este, este programa, de tal forma que, haciendo mención a Matplotlib a 2 de Graphics Environment, este puede ser utilizado en cualquier tipo de documento, de tal forma que, de esta forma, se puede relacionar eh, el, el documento con Matplotlib. Este módulo permite la visualización de datos en formato gráfico, ya que esta es una visualización que en ocasiones es posible realizar a una serie de datos. Esto nos puede permitir ver cómo estos son, ya que en ocasiones las, las, los datos pueden ser excesivamente, el volumen de datos puede ser excesivamente grande, de tal forma que visualizando numéricamente cada una de sus cifras, podamos identificar de mala manera cuál es, es su significado. Sin embargo, podemos realizar una gráfica o una sucesión de los distintos valores para observar cómo son los distintos valores y poderlos comparar entre ellos. Podríamos importar la librería Matplotlib mediante la orden eh, import, de tal forma que podríamos importar cómo se cargan los distintos gráficos o plots. Podríamos ejecutar esta serie de órdenes, de tal forma que podríamos visualizar cómo son una serie de, de gráficos. En esta hemos creado una serie de datos en formato array de numpy, en el cual se están creando una serie de datos del 0 a 100 de 2 en 2. Podemos observar que se crean una serie de gráficos. Uno que es lineal, el cual es tiene su coordenada x y su coordenada y igual a x. Igualmente, otro gráfico el cual será cuadrático, y tiene la coordenada X y la coordenada Y que es igual a X al cuadrado. Y igualmente, hay una versión de un gráfico cúbico. Podemos crear también los distintos nombres de cuáles son los títulos de los ejes X e Y. Igualmente, podemos crear un título para el gráfico en general, o una leyenda para visualizar cada uno de los gráficos o líneas que hemos creado. Finalmente, podemos invocar a la orden plt.show para que esto sea mostrado. Podemos observar el gráfico que hemos creado. Podemos ver que este tiene un aspecto el cual se puede visualizar de una manera sencilla. Igualmente podemos ver que tiene cada uno de sus gráficos en un color distinto y cómo se han creado los títulos del eje X, el eje Y y el título general para el gráfico. En este gráfico también ahora podríamos interoperar con él, de tal forma que, por ejemplo, podríamos dar a configurar sus plots, de tal forma que podemos hacer modificación de los distintos valores para que este pueda ser visualizado de una manera levemente distinta. En ocasiones también podemos resetear o podemos exportar estos valores para visualizarlos o utilizarlos en un pi de alguna otra manera, como por ejemplo creando los distintos valores para un diccionario. También podríamos realizar la opción de cambiar los distintos valores en la figura, de tal forma que podamos cambiar cuál es, por ejemplo, cuál es el título del, del gráfico o cómo es visto los distintos ejes, de tal forma que por ejemplo se podrían cambiar eh, cómo, esto, cómo esto se ve, de tal forma que ahora estamos modificando el gráfico. Igualmente, podemos cambiar el tipo de escala, de tal forma que estos datos puedan ser visualizados en una escala logarítmica con unas consecuencias distintas. Igualmente, podemos ver que podemos interoperar con los distintos gráficos que hemos generado, de tal forma que podemos cambiar o modificar cómo estos se visualizan, de tal forma que esto nos permite una fácil interoperabilidad con cada uno de los aspectos que pueden relacionarse con un gráfico. Esta forma interactiva de operar es muy sencilla, de tal forma que puede ser utilizada para la generación de gráficos de una manera sencilla. Igualmente, podríamos interoperar mediante la realización de zooms o moviendo el gráfico, de tal forma que esto nos permita utilizar el gráfico de otras maneras. También podríamos volver atrás o hacer zoom en la, en el, la imagen completa, o seleccionar una cierta zona del gráfico. Igualmente, Realizadas las modificaciones que queramos, podemos guardar los gráficos, de tal forma que los podemos exportar en cualquiera de los formatos disponibles, como por ejemplo PNG o JPG. Aunque el método más adecuado para guardar este tipo de gráficos es en formato SVG, lo cual puede dar una mejor presentación a la hora de utilizar este tipo de ficheros. Podemos ver que la utilización de Matplotlib puede ser sencilla como lo hemos visto anteriormente, sin embargo pueden existir unos gráficos que pueden ser más complicados. Sin embargo, su utilización básica puede ser como anteriormente, por ejemplo, crear un gráfico a partir de una serie de valores en una, en una serie histórica, de tal forma que cada valor represente un punto. O se podrían representar también distintos valores en un eje de coordenadas X e Y, de tal forma que cada par de números ordenados, cada posición, con su posición X, con su posición Y, diese lugar a un punto el cual se puede graficar. Igualmente, podríamos utilizar otro tipo de gráfico en lugar de líneas, mediante la creación de los distintos nodos los cuales se van generando. Igualmente podríamos modificar cuáles son los mínimos y los máximos del gráfico a visualizar, al igual que lo podríamos hacer, haber hecho previamente de la manera interactiva. Esto se puede invocar también de tipo consola. Igualmente es posible la utilización o creación de los gráficos de una manera estandarizada y rápida en una única línea, mediante el método que se puede ver eh, a continuación, de tal forma que podemos elegir un color, el cual puede ser R para rojo, G para verde o B para azul, o incluso habría otra serie de colores. Incluso se puede decir cuáles serían las coordenadas de los ejes X e Y de cada uno de los valores para realizar las gráficas. Podríamos visualizar cómo es la gráfica que hemos generado. También podríamos realizar otra serie de gráficos los cuales fuesen de tipo histograma. Incluso podríamos visualizar varios gráficos en uno solo. Este correspondería a un gráfico en el que existen tres categorías, A, B y C, con una serie de valores, 1, 10 y 100, lo cual puede ser el resultado de una serie de valores ya operados, de tal forma que tras haber operado con una función los distintos valores, podemos obtener un resultado el cual graficar. Posteriormente, también podemos añadir otra serie de anotaciones, como por ejemplo, un texto, el cual lo podemos ubicar en cualquier parte de la pantalla, o anotaciones, las cuales pueden tener una, una flecha la cual indique el punto al cual hacer referencia, de tal forma que esto también puede ser visualizado para la graficación o visualización de los resultados. Podemos ver cómo se hace la visión de las distintas formas del, del gráfico. En modo histograma, en modo únicamente los puntos, y cómo es el gráfico de líneas con las distintas referencias que pueden ser posibles, como por ejemplo una línea que es horizontal y luego vertical, o una línea recta indicando al punto del cual se crea el comentario o anotación. Este módulo permite la, la creación de gráficos de una manera interactiva o una manera bastante rápida. Sin embargo, en ocasiones la cantidad de datos a visualizar puede ser excesivamente grande, de tal forma que también podemos utilizar el estilo rápido para generar estos gráficos de tal forma que así podamos visualizar set de datos los cuales pueden tener varios cientos de megas o incluso gigas. Además, Matplotlib también nos proporciona una forma de visualización de las distintas imágenes de mo en modo inline, de tal forma que esto nos permite visualizar los distintos gráficos en la consola de Python, de tal forma que no necesitamos interactuar con otra ventana distinta. También, Matplotlib nos permite la visualización de imágenes en formato PNG, lo cual puede ser utilizado con múltiples propósitos, como por ejemplo, ponerlo de fondo o utilizar distintas imágenes que pueden ser analizadas en función de los distintos colores o de los distintos valores que tiene esa imagen. Igualmente, podríamos realizar también histogramas, los cuales podríamos crear una serie de rangos en los cuales agruparían los distintos valores, de tal forma que en esta imagen crearíamos 256 valores para visualizar cada uno de, de los colores en, de 8 bits, de tal forma que esto fuese... Eh, graficable para una interpretación del histograma. Igualmente, podemos elegir el rango de los valores que se, que se están analizando. También podríamos hacer otra serie de operaciones a Matplotlib, de tal forma que podemos realizar distintas modificaciones a cómo se visualizan los gráficos. Para ello, Matplotlib dispone del diccionario RC Params, en el cual se pueden modificar cada una de sus opciones de configuración. Este diccionario RC puede ser almacenado en el disco, o puede ser cargado previamente a la ejecución de los distintos gráficos, de tal forma que así podemos guardar la configuración para otros usos. Por ejemplo, podríamos desactivar que se visualicen los distintos ejes o las distintas particiones en los ejes X y Y, lo cual nos permitiría visualizar de una, más de, una de una forma más correcta las imágenes, teniendo la imagen y un contorno blanco. También podríamos realizar otro tipo de visualizaciones, como por ejemplo la visualización de múltiples gráficos en escala logarítmica lo cual podríamos visualizar una serie de datos con esta serie de resultados. Igualmente, podemos llegar a visualizar también gráficos en tres dimensiones, de tal forma que podemos realizar gráficos de superficies u otros tipos de gráficos que se nos puedan ir ocurriendo. Igualmente, también es posible realizar eh, un grid con una mayor cantidad de gráficos, pudiendo realizar eh, más subgráficos en cada, una parte de, en cada parte del grid, pudiendo hacer distintas figuras o cualquier cosa que se nos ocurra. Matplotlib tiene un... Tiene un tutorial y tiene una documentación que es bastante buena, de tal forma que podemos visualizarla para cómo esto se genera. De tal forma que podemos visualizar cómo, se, cómo crear los distintos tipos de gráficos, como por ejemplo, eh, para distintos tipos de necesidades. Podríamos visualizar que la cantidad de gráficos que se pueden realizar son múltiples, de tal forma que podríamos utilizar el que más conveniente fuese para nuestro caso. Podemos utilizar gráficos en modo de tardas o con tablas los cuales nos permitan ayudar a la compresión de los distintos datos los cuales estamos mostrando. Igualmente, se pueden realizar eh, imágenes en dimensiones polares o incluso crear anotaciones con distintos símbolos matemáticos o otras anotaciones distintas. También existiría la posibilidad en Matplotlib de crear una interacción con él, de tal forma que podemos interoperar con los distintos gráficos para seleccionar una serie de valores o obtener una serie de valores los cuales pueden obtenerse de las coordenadas del gráfico. También podemos ver que con estos eventos podemos manejar cómo cambiar los, la interoperabilidad con los gráficos, de tal forma que al hacer clic con el ratón se pueden también seleccionar zonas del gráfico o realizar otro tipo de, de consideraciones que queramos o movimientos en los distintos datos para operarlos también podríamos re realizar distintas selecciones de los distintos color maps para poder realizar los distintos rangos de visualización de las imágenes, de tal forma que Python nos permite eh, a través de Matplotlib eh, utilizar distintos tipos de mapeos de color, de tal forma que nuestros gráficos puedan tener el aspecto que nosotros deseemos. No únicamente escogiendo unos colores básicos RGB, también podríamos hacer uso a otras características perceptuales, como podría ser su luminosidad, de tal forma que a la hora de imprimir también pudiese ser intuido como son los gráficos en blanco y negro, ya que de no tener en cuenta este aspecto, pudieran ser no visualizados de una manera correcta los gráficos en blanco y negro. Igualmente, existen otra serie de paquetes de terceros los cuales nos pueden ayudar a realizar otra serie de gráficos, como por ejemplo los que estamos viendo en la pantalla, los cuales podrían utilizarse con algún otro tipo de de módulo. También podríamos crear animaciones y visualizar en el tiempo cómo estos datos van, a, van modificándose, de tal forma que viésemos una serie de datos en el tiempo. También, Matplotlib en su documentación muestra una serie de ejemplos los cuales pueden visualizarse a la hora de elección del tipo de gráfico que más se acerque a lo que queremos realizar, de tal forma que con estos ejemplos podemos elegir fácilmente cualquier tipo de gráfico que queramos realizar. Estos ejemplos son múltiples, de tal forma que es posible visualizarlos y para tener en mente qué tipo de gráficos se pueden querer realizar, como por ejemplo gráficos de tipo scatter con histogramas a ambos lados u otros tipos de datos, como por ejemplo la visualización de algunos tipos de datos con puntos los cuales pueden tener distintos tamaños o gráficos de valores acumulados. El número de gráficos es abundante, por lo cual, se deja a cada cual que pueda ir visualizando qué tipo de imágenes quiere, como por ejemplo también podrían realizarse distintas modificaciones a imágenes. Podríamos visualizar también los datos en gráficos polares con distintos valores para distintos resultados. O también hacer distintos gráficos o diagramas de flujo, lo cual también podría llegar a realizarse con Matplotlib. Sin embargo, existirán también otros programas para hacer distintos diagramas de flujo, los cuales pueden ser visualizados o exportados en formato PNG. En este apartado de Event Handling podríamos observar cómo interoperar con los distintos gráficos de tal forma que podríamos presionar una tecla para generar un tipo de acción o abrir un evento o distintos tipos de interoperabilidades que podríamos realizar. Incluso algunos tipos de gráficos pueden realizarse para que quede más o menos algún otro tipo de documentos o para generar algún tipo de animaciones los cuales pueden llegar a ser eh, interactivos. Podemos ver que también se pueden realizar eh, gráficos en 3D en coordenadas paramétricas o en o coordenadas de superficies o otro tipo de gráficos. A base de líneas... Igualmente, en ocasiones se puede también escalar los distintos gráficos o cambiar las escalas a tipo logarítmicas. Podemos ver también que en algunos... Tipos de gráficos existen mapeos de color, de tal forma que podemos utilizar las distintas escalas de color de color o los mapeos de color que vimos previamente para identificar cada uno de los datos con distintos valores de color o de intensidad. Igualmente, en ocasiones, es posible la creación de widgets, de tal forma que se pueden crear sliders u otros tipos de, de valores, como por ejemplo introducir distintos valores para modificar cómo estos son analizados con un text box o con radio-buttons u otros tipos de opciones. Todos estos tipos de utilidades pueden ser utilizadas con Matplotlib, de tal forma que este puede ser ampliamente utilizado con distintas necesidades.